El estigma eh, provocado por el proceso judicial, por el proceso penal, el, el paso por la cárcel, es una cuestión que nuestra sociedad aún no alcanza a ver con buenos ojos, más bien es eso, estigmatiza. Luego, los conflictos pues, para eh, conseguir trabajo, para poder quedar eh, bien frente a los ojos de los demás, ha sido una lucha constante. En mi caso, lo que he tenido que hacer es reforzar el esfuerzo de productividad reforzar eh, los aspectos profesionales para poder seguir rindiendo, pero esta vez al doble o al triple de la producción que teníamos antes de los hechos victimizantes. Ahora estamos eh, comprometidos ¿verdad? a eh, desteñir esta mancha que ha quedado eh, para nosotros en, en el colectivo social. Más que un trato, a mí me gustaría que la sociedad me tomara como una prueba viviente ¿sí? del de, eh, crimen, eh, del de terrorismo de Estado que existe en México. ¿no? Eh, me gustaría que me tomaran eh, como una prueba, ¿verdad? como una evidencia de... Eh, lo que sucede cuando al poder se le da demasiado poder.